Bienvenidos al módulo 5 del Máster de Marketing Digital. Este módulo se llama Comunicación y Publicidad eh, Digital Online y vamos a profundizar en cómo realizar buenos planes de comunicación, cómo comunicar nuestras acciones, cómo dar a conocer nuestra web, cómo conseguir mayores, mayor tráfico en nuestras webs, cómo conseguir leads, las distintos for, los distintos formatos en los cuales podemos eh, establecer presupuestos para nuestros planes de comunicación. Entenderemos cuáles son las mejores eh, herramientas, que tenemos, qué formatos utilizar, cuáles son más convenientes, cuáles no, qué otras eh, acciones podemos eh, emplear que no sean las de publicidad y comunicación convencionales y, a fin de cuentas, cuáles son esas mejores maneras para que nuestros planes de comunicación sean más efectivos y, y más eh, directos en, a lo largo del mundo, en el, en el mundo digital. Bienvenidos.